Ingredientes a necesitar, una y un cuarta taza de agua, una y media cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de azúcar, aquí yo las tengo juntas, aquí tengo la sal y el azúcar, tres y media tazas de harina de pan, una cucharada de perejil y media cucharadita de albahaca. Estos son hojas secas, tanto el perejil y la albahaca. Cuarta taza de queso parmesano rallado, una cucharadita de cebolla en polvo y media cucharadita de ajo en polvo. Y una y media cucharadita de levadura activa. Esta tiene que ser instantánea. Le voy a enseñar la imagen para que ustedes puedan ver ¿Cuál levadura yo utilizo? Esta es la levadura que yo utilizo, que es para las máquinas para hacer pan. Es la instantánea. Muy importante a la hora de hacer el pan es leer la etiqueta de tu levadura. Esta te va a decir a qué temperatura ella puede crecer. En este caso, la temperatura que me pide de esta levadura es de 120 a 130. Depende de qué marca usted utilice. Usted mira las etiquetas y ella te va a decir a qué temperatura quiere el agua o la leche o los líquidos para ella poder crecer y muy importante a la hora de hacer el pan es tener un termómetro en este caso este termómetro es de laser no tengo que tocar la comida para medirlo sino esto yo mido la temperatura de lejos y me la dice esto me costó solo 10 dólares por ebay así que ustedes pueden conseguir uno tanto en internet como en las tiendas en las tiendas en este caso está en el área de cocina esta agua tiene que estar a temperatura según las instrucciones de la levadura. Ahora la voy a calentar en el microondas por unos dos minutos para ver a qué temperatura ella más o menos está. Así que regreso ya mismo. Esta agua la saqué en un minuto y 21 segundos. Ahora mismo la temperatura del agua está en 128, 127.8. Déjame ver si lo pueden lograr ver aquí en 127.8. Está en los niveles adecuados para que la levadura crezca. Muy importante en la cacerolita Vamos a echar los líquidos primero, luego los secos y por último la levadura. Esto es bien importante a seguir para que le salga el pan. De lo contrario puede que se le estropee todo. Así que vamos a comenzar. En este caso voy a echar la agua, que es lo primero. Después el aceite de oliva. Luego la harina de pan. Luego la albahaca y perejil, la sal y el azúcar, el ajo y la cebolla y el queso parmesano rallado. Y por último lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un huequito a la harina sin tocar lo que son los líquidos y ahí vamos a estar echando la levadura. Y en este caso ya estaríamos listos para poner el envase a la máquina. Ahí. La enchufamos Y en este caso la receta es de pan francés Y vamos a poner el menú 2 En este caso me gusta que el color sea light Y ponemos que es de 2 libras Y vamos a comenzar lo que es a mezclar los ingredientes Dándole Start Los links de esta máquina los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que puedan acceder a ella. También les voy a enseñar diferentes máquinas de hacer pan para que también puedan ver los diferentes modelos que hay. Como pueden ver bien simple, lo que hicimos mezclar los ingredientes en el envase y la máquina, como pueden ver, está haciendo todo el trabajo. Está mezclando los ingredientes. Después ustedes van a ver el amasado. La voy a alejar un poquito para que puedan verla como ella trabaja. La máquina de hacer pan es un poquito más pequeña que la de Air Fryer, lo cual quiere decir que le ocupa menos espacio que una máquina de Air Fryer. Y lo mejor de todo de la máquina de hacer pan, si a ti te gustan los panes frescos, es que vas a hacer menos reguero que tú haciéndolo a mano o con una máquina convencional ejemplos como la máquina de hacer bizcocho. en este caso la máquina te echas los ingredientes y ya te lo va a hacer todo, tanto mezclar, amasar y hornear, y solamente tú te encargas de probar ese pan calientito también que me gusta esta máquina un montón es que no gasta tanta energía de lo que gasta un horno convencional, ahora mismo la máquina se detuvo, está en descanso pero ya vuelve a hacer otro amasado ya mezcló, amasó está descansando y va a volver a amasar ahora mismo quedan 3 horas con 26 minutos, y lo bueno de esta máquina que ustedes pueden hacer pan para las personas que hacen dieta keto para las personas que son alérgicas al gluten puede hacer pan libre de gluten y puede utilizar cualquier tipo de harina tanto harina integral harina de coco harina de almendra harina de papa eh, harina libre de gluten en fin usted es la creadora o el creador del pan yo en este caso estoy haciendo un pan italiano un pan regular nada de dieta pero sabe delicioso así que si usted le gusta el pan con un poco de sabor este le va a encantar volvió hasta amasando, no se nota mucho porque ahora mismo tenemos el cristal que está creando condensación y pues no se deja ver mucho la masa pero es esto que ustedes ven que se está moviendo paro y ella va a volver otra vez a mezclar No olvides suscribirse, darle like si te gusta este tipo de video. Voy a hacer pronto más panes. Espero pronto abrir un canal de cositas de comida. O si desean que lo haga en mi canal principal, me lo dejan saber en los comentarios. Muy importante que se me olvidó decirles, tan pronto ustedes le dan al botón de Start y la máquina empieza a moverse, si le dan Stop al mismo botón, ella va a parar. Pero tan pronto le vamos a dar Start, ella va a comenzar desde cero. Lo que quiere decir que pueden perder todo el procedimiento que hicieron. Eso es importante le las instrucciones que trae esta máquina, viene tanto en español como en inglés, para que ustedes puedan entenderla. Pero es bien simple, créeme. También esta máquina tiene una parte donde ella te va a hacer un pitido y tú le puedes echar nueces, pasas, depende del pan que ustedes van a hacer. En este caso si van a hacer pan de pasas, ella te va a hacer un pitido donde tú le eches las pasas. O las nueces o las semillas, lo que usted desee. en este proceso el pan se está horneando y quedan solamente 34 minutos para que termine completo el proceso de horneado del pan aquí abajo lo pueden ver que quedan 33 minutos vamos a esperar esos 33 minutos para que esté listo el pan bueno pues ya nos quedan 5 minutos para que el pan esté listo y así es como va quedando ay esto está caliente so, cuidado cuando hagan el pan no tocar esto ni esto porque se van a quemar, está caliente y como pueden ver está como doradito es porque lo elegí light, si tuviese medium pues estuviese como un color browncito y dark pero no lo he hecho. pero a mí me gusta por lo menos light, tiene un poco de crujiente y ahí me va blandito Te está avisando que el pan ya termina de hacerse. Ahora va a estar unos 15 minutos caliente. Eso si lo quieres dejar calentar. En este caso ya yo, yo lo voy a sacar. Y ya, el pan está ready. Está ready para comerse. Vamos a sacar el pan con cuidado de no quemarnos con guantecitos protectores. Ya está el pan ready para comer. Me quedo un poquito más pequeño. Ya he hecho esta receta cuatro veces y siempre me queda alto en las cuatro recetas que yo he hecho, pero de casualidad la que grabé, no sé si porque tenía que grabarla, me quedó así. Entonces, espero que les guste porque yo lo probé y quedó delicioso, sabroso, esponjoncito, con mucho sabor, igual que los grandes. Así que no hay que temerle si le queda un poquito más bajito, igual le va a quedar del mismo sabor de la misma textura, de todo, de todo. Espero que les guste y no olvides suscribirte al canal y darle like al video si te gustó y compartirlo con sus familiares para que vea esta grande, esa máquina.